Y miren, a propósito de que ayer estuvo el candidato alcalde por San Francisco de Macorís en este programa, Francisco Tavares, el chino. Eh, a propósito, y, yo, yo no entendí nada. <ríe> Ni yo tampoco. <ríe> eh, <ríe> resulta que nosotros le decíamos a Chino que si él nos redirigía, o, o más, más bien le preguntábamos si su discurso conectaba con la juventud. La pregunta que le hacíamos en ese momento no era improvisada. ¿Por qué? Porque justamente dice la Junta Central Electoral que los jóvenes entre 18 y 35 años son los que van a decidir las sí. elecciones el de febrero y también de sí. mayo. Y por eso le decía a Chino, hay que tratar de, de dársela a entender a los jóvenes que son la mayoría. Y quisiera que los muchachos me muestren por favor el padrón, Joanny, eh, la productora que le mandé el padrón, a si millones para que gente. entonces... Lo desglosemos. El padrón para febrero del año 2020 es de 7.487.040. Pero ¿qué resulta? Atención también a, a las mujeres. Los la, la que, lo que tienen mayor preferencia en, en, el, en el género femenino van con una ventaja. ¿Qué dice el padrón electoral? Que el 51.1% es femenino frente a un 48.9% masculino. Es decir, que aquellos candidatos que tengan mayor preferencia en el sector femenino llevan ventaja. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Combinar la juventud y el sector femenino. Pero mira, déjame, decirte una, déjame darte un dato. Las mujeres regularmente le llama la atención un candidato, no solamente por las condiciones que tengan, sino también por, la, por el aspecto físico. Claro. No sé si ustedes recuerdan lo que pasó con Leonela en principio muchachito joven, aunque no era una belleza, ni mucho menos. Pero ahora mismo nosotros tenemos tres candidatos que son atractivos en términos físicos. El caso de Abinader, que es un hombre con un físico eh, eh, caucásico. Eh, el, el propio eh, eh, Gonzalo, sí. que tiene también un físico caucásico. Se ve un hombre eh, alto, con cierto nivel de elegancia. Y también está el Leonel Fernández, que, eh, que ya se ha comenzado a, a pelar bajito que antes se veía, tú sabes, muy su imagen no era la más adecuada con este pelo, que a veces se, se le, le crecía mucho. Entonces, eso podría ser un, algo interesante dentro de la competencia. Claro, miren, eh, de los electores de 40 años hacia abajo, oigan bien, los electores de 40 años hacia abajo, en total hacen un 49.8%. Y si usted lo suma, eh, a, lo lleva a 45, entonces llega a más del 50%, casi el 60%, está por debajo de 45 años. Entonces, ¿qué pasa? Los candidatos deben focalizar su discurso a convencer a los jóvenes y a las mujeres. Por eso le decía a mi amigo Francisco Tavares, que si él sigue con ese discurso de barricada que la mayoría de gente, de jóvenes, no lo entiende, no va a conseguir votos a su favor. No, realmente no es un discurso de barricada, es más bien un discurso con cierto nivel de clasicismo en términos uh -huh. de las expresiones y un tanto, digamos, muy técnico, muy, muy rebuscado. Pero entonces, él no logra los objetivo. Clásico, un tanto clásico. Recuerda que, eh, por ejemplo, ese, ese discurso, ...debe ser eh, dirigido a convencer al electorado y a conseguir el voto a su favor. Entonces, si no conectan, así como decía el propio Chino, con los guau guau, esos muchachos eh, jóvenes, eh, con los mismos popis también... ...pero con la juventud, si no manejan las jerga, si no manejan los nuevos códigos, no van a conseguir votos a su favor. Los jóvenes quieren que le vengan a hablar en su lenguaje... Y me excusan lo, eh, los televidentes que son moralistas y que no entienden los cambios de la sociedad. Pero los jóvenes quieren que le hablen de la, de la pan para prendía. ¿Que la, ¿Quieren que le hablen jóvenes de quieren, Los jóvenes quieren, los jóvenes y una gran parte de la sociedad quiere que la gente se quite los sacos y la corbata. Por eso yo vengo los viernes aquí en Ticher, Porque eso tampoco es improvisado. Eso es un mensaje para la juventud. Y es una, una, una forma refrescante de tú llevarle el mensaje para que esa juventud te acepte y te entienda. Por eso yo hablo de con, con este lenguaje coloquial, porque mi discurso va dirigido específicamente a esa masa ju de, ju de juventud. Tú sabes que eso le importa poco a los gobiernos, especialmente a este. Este gobierno invierte en publicidad 18 veces lo que invierten los jóvenes, 18 veces lo que invierten las mujeres. Le importa poco. Sí, pero mira qué pasa. Y los jóvenes son los primeros, son los primeros, eh, siendo responsables con lo que voy a decir. Que ellos mismos no se están respetando porque no están estudiando y evaluando en el país que están viviendo. Y ellos mismos se están respetando, vendiendo su derecho al voto en el momento en que tienen que establecer la diferencia. Los mismos jóvenes tienen que ser responsables con ellos mismos que hay y establecer llamada, la, la diferencia que llevan estos nuevos tiempos. Sí, hay una llamada. Adelante, buenos, buenos días. días. Sí, buenos días, buenos días. Buenos días. Y la gente de la mañana, no lleven las la cosas ahí en guerra ni en vaina, porque allá ya no. tiene que quedarle claro también que estas no son las elecciones del 2004, ni 2012, ni 2008. Esto es unas elecciones donde el pueblo dijo y el país que para afuera que vamos con el llame otra vez Bien. llame cada vez que usted Entiendo, quiera Pero... sabemos que la corrupción ¿Y dónde sí. está la gente llame, del PENCO? Llame, llame, llame. Todas veces que ¿Y por qué lo tumbaron? Eh, es que Pero nosotros hablamos fuera, con él. Ah, está ahí. Esta otra vez. ¿Y la gente del PENCO que nos llama? ¿Qué es lo que pasa? Pero si llamaran, dijeran ustedes aquí <risa> no, no, que es que le están pagando flota no, para que llame. Diablo, no, llame, llame, ya, no, Entonces, miren qué es lo que pasa, caballero. Si no se entienden las estadísticas, los partidos organizados trabajan con estadísticas. Y eso se trabaja por bloques. Si usted no entiende que a, al, al, al electorado que hay que eh, eh, enamorar para estas elecciones de febrero y de mayo es a las mujeres y a los jóvenes, usted está fracasado. Pero mira, por eso yo... yo entiendo que hay sectores que están... Eh, estudiéndolo eh, eh, eh, viendo a Aureli, a decirlo así. Porque no se hace en Belén acompañar con y su discurso no va dirigido a la M pública. Mira, lo que pasa, yo no te compro totalmente ese discurso tuyo. Yo pienso que sí, los Vamos candidatos los tienen que ver, tienen que analizar cuál es el electorado al cual tú te vas a dirigir. Igual que como, como conferencista. Un uh -huh. conferencista cuando va a un lugar tiene que saber a qué público le va a hablar. Porque tú no puedes ponerte a estarle hablando, por ejemplo... Eh, eh, vamos a suponer, tú vas invitado por una junta de vecinos y tú comienzas diciendo, bueno, eh, en la antigüedad uno de los filósofos más importantes de la antigüedad fue Marco Tulio Cicerón y dijo, eh, escribió 11 discursos contra Catilina. Óyeme, no te van a pero entender nada de lo que A, tú a, tú 3, estás a los tres camarófos que, que tú menos de 30 años, ¿quién fue Cicerón? Sí, pero óyeme, óyeme, yo, es estoy, de, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que tú te Tú planteas la idea de Para que alfa. no ese discurso, si bien tiene que conectar, pero también tiene que llevar una, una pizca, aunque sea de educación y de formación. Porque nosotros como sociedad no podemos seguir avanzando en el futuro sin pensar en la formación, pensando sí. que se puede hacerse profesional de, leyendo a Google o leyendo a Wikipedia, Wikipedia es la enciclopedia del bruto porque eso todo el mundo le agrega algo y probablemente el 50 o el 40% de lo que dice Wikipedia es equivocado, sí, es error. Mira cuál es mi planteamiento. Oye, no, tu planteamiento ha sido aquí el hecho de que tú dices, no, hay que hablarle en su lenguaje, claro. hay que venir en un suetecito. A, claro. a, a, yo no estoy de acuerdo con eso. Claro. Yo, yo lo que sí estoy de acuerdo es que... Si tú quieres, por ejemplo, hacer un viernes distendido, tú hagas un viernes distendido, ven en camisa manga corta, o ven de, de la forma como quieras, Mira, pero, pero no llegar a niveles de, de rebajar, la porque todo en la vida tiene su nomenclatura. No primero, Óyeme, todo sí. en la vida tiene su nomenclatura, y los medios de comunicación y los políticos tienen que educar. Debe haber un hálito de educación, tú no sí. puedes irte todo el tiempo por ahí. La vida es amalgámica, señores, la vida no es en blanco y pero negro. Precisamente porque no es en blanco y negro que yo estoy haciendo ese planteamiento. No, fíjate, tú lo estás planteando en blanco y negro. Yo vengo por ejemplo aquí. Tú lo estás planteando en blanco y, y negro. Esto Mi, o esto, no, punto. Eso estoy, yo estoy, yo es blanco y negro. Mata, pero mañana viene, yo vengo con un tichel, pero eso no me quita a mí ser profesional como lo soy, eso no me quita a mí tener calidad eh, como, ¿verdad? como pudiera tenerla. Eh, eh, lo, a Lo que, nosotros lo no que critico es, es... A que si tú que consigues, quieres un objetivo, que es ganar las elecciones, sí, tienes que convencer a al electorado. amigo televidente no se nos si vaya si tú no convences a tu electorado estás fracasado porque vas a perder hay una llamada hay ganar. una llamada yerian adelante buenos, buenos días, días. deberían darme dos minutos porque amado no me ha dejado hablar. Hablar de hablar yo mío. te doy lo mío sí, yo te no doy, doy problema yo <ríe> buenas buen día buenos días buenos días ¿Cómo, buen día. día. ¿Cómo estamos eh, con nosotros está Le escuchamos. Sí. Sí, de periodista. una de las cosas es en la conducción se le debe dar el espacio a cada quien Ay. sin tratar de que sea interrumpido. Esa es una. Oíte, Otra. No, eso en, no es así. En, en el caso de la ciudad, aquí al síndico de aquí es que no le venden asfalto porque él antes se cansaba de pregonar. Que Navidad sin hoyo, que Navidad sin hoyo. Ahora no hay un hoyo, ahora hay cráter. Si la ciudad <risa> se mantiene como está, es gracias a la anterior gestión o al Estado. Porque, óigame, no hay por dónde transitar que usted no tenga que recordarle los antecesores al síndico. Bueno. ¿En gracias. cuánto es que estaba, cuándo que se le va a pagar a los cancelados del ayuntamiento, señores? Bueno, eh, la no, habría que preguntarle que, al, al, al, al alcalde. Si sería bueno hacerle esa pregunta ahí sí. ir con una cámara sí. a ver lo que responde Alex. Sí. Dame, eh, eh, eh, hay que a el, decirle al amigo televidente que esto es un panel y los paneles se van a discutir temas sí, claro, y aspectos. Claro. O así sea que eso aquí no, si estuviéramos en una misa, en una iglesia, sí, uno tiene que callarse y esperar que el padre haga su misa. Claro. Pero aquí no. Y es aquí... cuando quiera también. Tampoco tú lo puedes interrumpir. No no No Entonces miren, para entrar ya en los detalles para finalizar, eh, la cantidad de electores de 18 a 25 años para este, para, el, para las próximas elecciones, 17.69 eh, Ahí están eh, los de 26 a 30. 11.85%. ¿Primero 30, de 18 a cuánto? Sí, de 18 a 25, a 25 un 17%, 17%. De 26 a 30, un 11%. De 31 a 35, 10%. Y de 36 a 40, un 9.91%. Y de 41 a 45... Un 9%, estamos hablando... 68% hasta 45. Eh, 68% creo que... Es te, sí, te, te lo voy a sumar aquí. Sí, sí, eh, 68, eh, ¿verdad? Ajá, el 49.8% eh, 49 más 9%. Este es un país que los hombres maduran... 58% de está el electorado de 45 años hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que haría un candidato que quiere ganar? focaliza su discurso a ese sector, especialmente de las mujeres que son un 51% y de los jóvenes que son mayoría. Ahí debe ser focalizado. ¿Cómo? Hablándole en su lenguaje. Sí, pero que ellos mezcla no el tigueraje con seriedad. Pues, mezcla claro, el tigueraje con seriedad llevándole propuestas, pero llevándosela en su lenguaje. A La gente no quiere que le hablen de los filósofos de Grecia, Quieren que le hablen del alfa. Sí, pero la, gente, tien... no, la merengue, gente tiene que del... aprender que en Grecia hubo filósofos que sí, son los que crearon la plataforma escuela. de lo que conocemos hoy. La cultura mundial está sustentada el sobre el esos filósofos sí. que tú ¿Qué no respuesta quieres que se diga que le ha que dado el gobierno a las mujeres. En el caso de los feminicidios, en el caso de los trabajos No, por eso está claro, ah, es una respuesta muy pobre hay Incluso una... de aquí nosotros hemos hecho, hemos hecho propuestas y tú la sabes Entonces, ¿Hay hay llamada, Ahí así? voy, es una respuesta muy pobre Claro Entonces las mismas mujeres son las que tienen que ser responsables con ellas mismas Sí, hay una llamada Y sacarle en el momento oportuno Las cartas sobre la mesa a los gobiernos que se han portado de una manera indiferente con ellas Así es Adelante, buenos días Sí, buenos sí. días. ¿Cómo están, mis amigos? Ay, Amor, ey, Murilla, por Manolo aquí. Bonilla, muy duro, muy, Manolo. Muy bien, Manolo, cuéntame. Bienvenido, Manolo, qué eh, placer escucharte. muchísimo ayer, eh, no uh -huh. ver uh, al chino, pero Amado José decía algo in, sumamente interesante a, en cuanto a la política de la realidad de ahora. Uh -huh. sí. eh, decía, Amable, muy inteligente, que se tomaba en cuenta el, el problema del físico de muchos de los candidatos. Lo que pasa es que hay una ausencia de ideología, hay una ausencia de doctrina. Cuando se da este fenómeno, que la ausencia de una ideología, de un criterio, de una posición filosófica, ahí viene entonces lo que se conoce, y Juan Bosch lo habla muy bien, el populismo. El populismo es la ausencia de una conceptualización. Entonces, el político trata de cómo llegarle a la gente sin ideología. Bueno, con un físico, un David Collado, con sí, un sí, físico sí. que hasta huele a presidente, por el carajo no tiene nada ideológicamente hablando. <risa> eh, un González es eh, un Gonzalo Castillo, Castillo, que alguna vez se le han estado criticando el problema de algún tipo de, de discurso gramaticalmente, pero a última instancia, ¿para qué diálogo sirve que él hable bonito o algo así por el estilo? Si lo que hay ahora, precisamente, es una ausencia de una posición, por ejemplo, Juan Bosch tenía una ideología, tenía una intención, claro. tenía una doctrina. Podemos incluir a Balaguer, que también tenía su posición. La, y hasta Gómez. cuando Balaguer hablaba, usaba un estilo... ...de un discurso clásico... ...de... ...al comienzo del siglo... ...del siglo pasado... Claro. ...en España... Manolo, y sí, Peña, y Peña Gómez, Gómez era feo y qué tenía... Y, ...de atractivo y era feo... ...Peña Gómez... ...y Peña Gómez, pero Peña Gómez... <risa> ...tenía una intención... <risa> no, tenía una ...de un olor... A, bien, a, ...a una corriente media socialista... Sí. Sí. ...por lo menos... Y la ...el populismo él le daba determinado eh, forma y parecía una ideología. Parece. Pero ahora mismo hay una ausencia tan fuerte de un criterio ideológico que por eso un hombre a los niveles que sabemos que tiene base intelectual, como el caso de Leonel, también Leonel ha abandonado el problema ideológico y anda buscando una cachucha que le quede bien, anda buscando una pelada que se vea heavy, sí, sí. Eh, una camisa que te acorde. Eh, o sea que eh, eso hay que darle seguimiento, que es lo que está pasando. Me dio tanta pena ver ayer a los sindicalistas que representan a la clase obrera, al llamado antiguo proletario, eh, levantando las manos con Gonzalo Espinosa. Ahí estaba Gabriel del Río, que es una costumbre, ese tipo de, de, de forma de ser. Ahí estaba Pepe Abreu uh -huh. y el otro, Ramón Tal, que son... no representan para nada un criterio de clase. Y ayer se le se vio sí. en los periódicos levantando las manos a Gonzalo, cuando supuestamente se han pasado cuatro años haciendo diálogo en la defensa de la ideología. Manolo, o sea que, da pena que si yo estuve, estuve observando que el periódico hoy eh, estuvo haciendo re, biografía de varios síndicos a nivel nacional, y hay algo curioso, hay un paquete de síndicos que parecen más personajes de novela que de los síndicos tradicionales que nosotros conocíamos. O sea que eh, veo poca esperanza en una modificación, en un cambio, porque cuando no se tiene un criterio ideológico hacia dónde se va, no importa que el barco tenga buena vela. Manolo, Porque el, el capitán no sabe hacia dónde se dirige, que no sea el puro allante. Sí, que, que, que, que no hay viento favorable que dice, para que no sepa para dónde va. Usted sí. ha observado la preocupación que a una vez y hasta me da pena, el esfuerzo de Alex Díaz, que tiene que dejarse su pelo a las 5 o a las 3 de la mañana, para poder pasarse un día entero con este pelo bien lambido, pero que le queda bien bonito, por el esfuerzo, yo lo premio, yo inclusive bueno, le daría un premio al salón de belleza, a la... ¿Cómo es que le llaman a esta niña, a la preciosa que está al lado de ustedes? A Carolina, ¿Cómo le Carolina. A la especialista. Carolina. Carolina. Caro, mi querida Carolina, Manolo. Mi amor. Manolo. Eh, mira, el hecho de que se me olvide tu nombre, es que tu rostro lo tengo... Está tan bien, bien, bien mi amor. Que no me importa tanto tu nombre. Que se me olvide por momentos. Manolo, antes de que se nos que te acabe te el tiempo. El Manolo. Pero sí quiero felicitar por última vez a esa señora que a las 3 de la mañana comienza a preparar a Alex. ...a ponerle ese pelo... ...que no hay ventarrones... ...no hay soplones... ...no hay molestia... ...porque el que se molesta... Eh, ...le sale un chin del pelo... Vaina, ...pero bien. yo no sé... ...cómo tiene esa habilidades... ...sencillamente... ...porque en Ale no hay ideología... Manolo. ...en Ale hay un populismo... ...que trata de parecerse... ...a los candidatos franceses... Eh, ...lo que se está dando... ...a nivel nacional... ¿Y por qué no mencionar el, el peinado de Donald Trump, que no hay aviones que, o sea que realmente... puedan Manolo, en 30 segundos, sí. por favor, Manolo. Manolo, que realmente... En 30 segundos, tu opinión sobre lo que yo he estado planteando con relación al discurso, partiendo de que la mayoría de los electores del 2020 son jóvenes y mujeres. Sí, bueno, eso de, de la juventud. Uh -huh. Eso es, una, eso es un reflejo de que muchos muchachos que veían como visitador médico, que cuando no podían estudiar una carrera y eran físicamente buenos se metían a visitador médico, porque ese físico lo ayudaba. Ahora en política, todo el que tiene alguna gracia, o sea, ahora lo feo están más forzados que el carajo. Porque hay un grupo de jóvenes que están en política, pero que para nada... Tiene, ni siquiera se han leído eh, los últimos muñequitos de, de Tarzán no han leído nada, pero aprendieron a hablar eh, bonito un paquete de disparate que usted lo vio con una entonación que parece novela y la gente dice, wow qué lindo habla pero él mismo ni siquiera sabe qué diablo dijo bueno, gracias Manolo y por último, sí. esa estupidez de la cuota de la juventud y de la cuota de la, la mujer. mujer estamos de acuerdo esta ahí. no hay cosas más disparatosas que claro. esta. bueno gracias esta muchas gracias usted, mi hermano manolo, te vamos a invitar. pero me encanta o escucharla su conceptualización que no está en el pelo rojo de ella ni en el color de sus labios te vamos a invitar, ahí, te mía, te mía, vamos a invitar usted, para una conversación más nobel, larga y tendida manolo los premios, oíste premio nobel que pongan ahí en los premios nobel una cuota a la mujer Así a ver es. si la van a poner porque tengan una teta o una vulva gracias, gracias vamos a la pausa señores pero Manolo es muy fuerte muy fuerte manol